Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De parte de Claxo y del área de producción editorial les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de presentar hoy Empecinado Filósofo de la Esperanza, Biobibliografía Anotada de Arturo Andrés Roy. Eh, como podrán ver cuando lo descarguen, se trata de un libro monumental que ha sido producto de una enorme labor de investigación y de escritura de su autor aquí presente, Elizabeth Roy y también un gran esfuerzo editorial de parte de nuestro equipo. Este libro, les comento, ya se encuentra disponible para su descarga gratuita y restricta en la librería latinoamericana de Claxo. En breves segundos, instantes, vamos a compartir en el chat de este Zoom el link para que puedan descargarlo. También les quiero comentar, como decía hace un ratito, que solamente los panelistas poseen cámara y micrófono, así que a todo el resto de los asistentes los y las invitamos a que dejen sus preguntas y comentarios en la barra inferior, en el botón que se encuentra en la barra inferior, de preguntas y respuestas. O y que un que Hoy nos acompañan Elizabeth Roy, ya mencionada, autora de este gran libro, María Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, y quienes presentarán el volumen, eh, Adriana María Arpini, doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora de CONICET, Patrice Bermeren, profesor emérito del departamento de filosofía en la Universidad de París 8, además de profesor honorario en la Universidad de Chile, en la Universidad Nacional de Cuyo y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, y Yamandú Acosta, profesor de filosofía y magíster en ciencias humanas y estudios latinoamericanos, también profesor titular en la Universidad de la República. Bueno, sin más por mi parte, muchas felicitaciones Betty por el lanzamiento y le doy la palabra a Fernanda Pampin. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, nuevamente en nombre de la Dirección de Publicaciones y el equipo editorial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Les agradecemos que nos acompañen hoy en el lanzamiento de este libro en el que venimos trabajando ya hace más de un año, y la autora viene trabajando hace muchísimos más, y queremos decirles que estamos muy felices de poder anunciar que finalmente hoy se encuentra a disposición de todos y todas ustedes en acceso completamente gratuito, libre e irrestricto en nuestra biblioteca virtual y en la librería latinoamericana de Claxo. La política editorial de Claxo busca construirse como una plataforma para la circulación del conocimiento crítico latinoamericano y caribeño, y por eso decimos que es uno de nuestros principios rectores que fue y que es y que seguirá siendo, ¿no es cierto?, el acceso abierto. Porque estamos convencidos que poner a disposición libre de la sociedad volúmenes como el que hoy nos está convocando, es una herramienta que se proyecta en contra de la mercantilización del conocimiento y a favor de modelos de edición académica más igualitarios, contextualizados e inclusivos. Cuando Betty nos trajo este proyecto, hace ya bastante tiempo, no fue sencillo tomar la decisión de embarcar, embarcarnos en una tarea que sabíamos que iba a ser larga, compleja, y que culminaría realmente en una publicación muy diferente a las que suelen pensarse en Claxo. La magnitud de la investigación realizada por Betty, el compromiso, el afecto con los que aborda la obra de su padre, fue lo que finalmente nos convenció para que hoy podamos lanzar esta biobibliografía anotada, que va a ser sin dudas ya desde este momento una herramienta de consulta y estudio fundamental para las actuales y futuras generaciones de investigadores e investigadoras de la historia de las ideas y el pensamiento latinoamericano y caribeño. Arturo Andrés Roy es una figura señera para los que nos dedicamos al estudio de América Latina. Su obra constituye la demostración constante de que una filosofía y un pensamiento propio son no solo posibles, sino que también son necesarios en nuestra región. A través de la bibliografía, el libro que hoy presentamos, nos lleva de la obra a la vida del autor, así como al retrato de una época en la que le tocó vivir con sus tensiones, con sus conflictos, con sus actores. El volumen reúne un catálogo de su producción entre 1947 y 2012, si no estoy diciendo mal, cualquier cosa me va a corregir, así como ediciones póstumas, pero también incluye escritos autobiográficos, notas manuscritas, correspondencia inédita muy valiosa, documentos todos que son un aporte imprescindible al archivo de la filosofía latinoamericana, a un archivo que intentamos construir desde Claxo. Como verán, estamos ante un libro de género híbrido que representó un desafío en cada una de las etapas de la producción. Ya nos va a contar Betty los, los desafíos de, de la propia preparación del volumen, ¿no es cierto? Pero para nosotros lo fue también desde la corrección ortotipográfica y de estilo hasta la diagramación de interiores que requirió atender no solo a la disposición visual de esos asientos biobibliográficos, sino también de la diferenciación de diferentes niveles de lecturas, de diferentes tipos de documentos, de diseñar herramientas para poder navegar el libro, que sirvieran para transformarlo en un verdadero archivo interactivo, que está al servicio y a disposición del lector. Sobre este último aspecto también... cabe ...encarar el diseño de un PDF enriquecido con semejante cantidad de recursos, ¿no es cierto? Esto significa que el libro digital que ya pueden descargarse cuenta con enlaces o hipervínculos que permitan saltar de un asiento bibliográfico a otro y establecer lecturas inéditas y novedosas de la producción de Roy, y hacer al mismo tiempo recorridos personales, ¿no es cierto? Porque es un libro que se puede leer en muchos sentidos, desde muy diversos modos. Así que bueno, no queremos ocupar más tiempo, les quiero dejar con, con los presentadores, los invitamos a descargar. ...leer este maravilloso volumen, y quiero agradecer muy especialmente, por un lado, el trabajo realmente en, también de, de Betty nuevamente, y muy especialmente de Solange Victory, que acompañó el proyecto muy de, muy de cerca, y que puso digamos todo, toda su, su voluntad para llevarlo adelante y para tener el libro que hoy tenemos con nosotros. Así que... Les paso las palabras a los presentadores, no sé Sol en quién va a comenzar. Muchas gracias. Gracias Fernanda, Betty, te escuchamos. Bueno, yo voy a comenzar primero que nada con agradecimientos, grandes agradecimientos, que bueno no voy a poder mencionar a todos, pero sí decir un agradecimiento muy especial para Claxo, a su Secretaría Ejecutiva, y a todo el equipo editorial valiosísimo, eh, con el que hemos trabajado realmente un largo año, que comprendieron la y a Claxo que comprendió la necesidad de que este texto fuera una edición de acceso abierto, lo que decía recién María Fernanda, para mí, fundamental. Bueno, eso es lo que va a permitir que el texto llegue libremente a todos lados, y que digamos sea una herramienta para quienes trabajan en temas vinculados al pensamiento latinoamericano, pero también para seguir alimentando esta visión de futuro, ¿no? de esperanza de un mundo mejor. A mis presentadores, muy, muchas gracias también. A Madriana, María Adriana Arpini, a Yamando Acosta, a Patricia Bermerén y al bibliógrafo Raúl Escandar, quienes me han acompañado y con quienes he compartido diversos intercambios críticos a lo largo del tiempo. Y a todos quienes colaboraron, bibliotecarias y bibliotecarios, personal de archivos, investigadoras e investigadores con los que mantuve intercambio personal, y aportaron valiosos datos para esta biobibliografía. Bueno, en realidad voy a ser muy breve, yo dos puntos quisiera señalar, eh, que están implícitos en el título mismo del libro. Uno de ellos tiene que ver con el modo como se enfocó el tema del sujeto, cuya obra he investigado y plasmado en este libro. Si bien este libro nos propone en su título ser un libro sobre la obra de Arturo Andrés Roy, paradójicamente no versa sobre la obra de un individuo, sino que aborda un sujeto pensado de modo plural, colectivo, procurando mostrar el desarrollo de la historia de las ideas y del pensamiento filosófico local mendocino, de la filosofía de la liberación, de la historia de las ideas y la filosofía latinoamericanas. Esto tiene que ver con una decisión metodológica, con el modo eh, como he encarado el trabajo. Junto al autor que produce y publica su pensamiento, el libro documenta también el quehacer de aquellos con los que Arturo Andrés Roy va interactuando. El libro documenta eh, también el quehacer de aquellos eh, aportando datos de otros. Siempre está considerado el otro y dar lugar así a una densa red de pensadoras y pensadores, de modo que esta biobibliografía bibliografía reproduce como texto esa complejidad de vínculos, en su devenir histórico y situado. En este sentido, es un libro sobre Arturo Andrés Roy pero también es un libro sobre Arturo Ardao, sobre Rodolfo Agoglia, sobre Leopoldo Sea, sobre Horacio Cheruti Gullbert, sobre Adriana Arpini, sobre Estela Fernández Nadal, sobre Hugo Biagini, sobre Llamando Acosta Costa, Patrice Bermeren, entre tantos otros. Todos ellos aparecen en distintos momentos de este libro. Y como la obra sobre Arturo Andrés Roy llega hasta el año 2020, permite seguir también la continuidad de su pensamiento a través de nuevas generaciones, cuyos nombres no menciono ahora por, por no hacerlo muy extenso, e incluso también desde otras disciplinas pues el pensamiento de Roy es retomado también desde los estudios literarios, las ciencias sociales y políticas, desde los estudios pedagógicos, la historia del arte, etc. Eh, bueno, por otro lado, es un libro de Mendoza, de la Argentina, tanto como lo es del Ecuador, nuestra segunda patria, eh, como lo es de México, de América Latina toda, es un libro que documenta la emergencia de un nosotros latinoamericano a partir de la organización sistemática de su obra y la obra sobre él. Tomando, obviamente, a El Arturo, como, como decimos nosotros, como punto de partida. El otro tema sobre el que quisiera eh, abordar eh, tiene que ver con eh, la esperanza. ¿Por qué, he definido, ¿Por qué lo he definido como filósofo de la esperanza? Y no solo eso sino como empecinado filósofo de la esperanza. Bien, con este término creo recuperar el sentido de transformación subyacente en todo el pensamiento filosófico de Arturo Andrés Roy. Cuando ya en 1970 nos habla de una antifilosofía y de una filosofía para la vida, ya estaba allí este sentido de esperanza, que no es otra cosa que un pensar con sentido de futuro anclado en nuestras cosas, como tantas veces se refería a la problemática latinoamericana. El sentido crítico de su pensamiento es inescindible de un sentido de construcción de futuro, de un lugar de justicia, de un mundo mejor. Voy a retomar ahora algunos indicios, algunas huellas de este tema obtenidos de esta misma biobibliografía, Digamos, uno va buscando dentro del libro la categoría de esperanza, el concepto de esperanza, va a encontrar algunos indicios que permiten luego, por supuesto, hacer otras búsquedas. Pero, ¿qué encontramos allí? Vemos que, por ejemplo, en 1981, dedica su libro Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano a su querido amigo Mauricio López, desaparecido con el que compartió tantas luchas universitarias, y al que define como hermano en el dolor y la esperanza. En eh, su artículo, situación, eh, en situación personal y política de su artículo, cuatro tomas de posición a esta altura de los tiempos, escribe en Quito, en 1984, textual di, dice Roy, no renunciamos a la utopía, a la utopía positiva que nos ayuda a no perder las esperanzas frente a la crueldad de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, caracterizados por la muerte, el secuestro, la tortura, el exilio interno y externo, la marginación, recursos desesperados con los que se ha puesto en ejercicio el terror de los estados antinacionales en nuestra América. En 1992, en una conferencia en Quito, afirma que textual nuestro crimen es pues la obstinación la esperanza y el canto seguiremos agrega firmes en nuestra convicción de que la tarea especulativa no es incompatible con la lucha por la emancipación de nuestros pueblos en una carta de roberto fernández retamar en 1998 le dice eh, mi querido amigo en más de una ocasión usted ha tenido la gentileza de invitarme a colaborar con algún trabajo en la prestigiosa revista Casa de las Américas. Cada número que nos llega es, para los que no hemos abandonado ideales ni esperanzas de una humanidad más justa, y seguimos además, creyendo en los derechos de los pueblos, un nuevo motivo de reencuentro y confirmación de nuestra fe. Recupero ahora las palabras de Daniel Prieto Castillo. En su prólogo al libro de Arturo Andrés Roy, La Universidad hacia la Democracia. Esto es del año, publicado en el año 1998. El prólogo de Daniel Prieto Castillo se titula El optimismo y la esperanza pedagógica. El eh, Prieto Castillo retoma un fragmento de una entrevista realizada a Arturo Andrés Roy por Javier, Javier Pinedo de la Universidad de Talca y lo incluye como un epígrafe de su prólogo. Allí, Arturo Enrés Reus dice, hemos vivido momentos en que, creímos, perdón, que creíamos que la historia nos estaba pasando por encima. Sin embargo, no hemos perdido ese optimismo. Es un optimismo, diría yo, recalcitrante. Un optimismo a pesar de todo, que se apoya a lo mejor en cosas muy simples. En el hecho de que estamos viviendo, que podemos seguir luchando... Que se, que se pueden seguir diciendo las cosas que se piensan. No hay nada desde el punto de vista científico y epistemológico que me pueda probar a mí que las oportunidades se han terminado. Y agrega Prieto Castillo, si comienzo por ellas, por estas palabras, es porque la obra toda y la vida toda de nuestro querido amigo se ha sostenido siempre en ese recalcitrante optimismo que traducimos aquí con otras palabras, una recalcitrante, preciosa esperanza. Bueno, como dice Arturo Andrés Roig en un prólogo escrito en 2001, al libro Un libro hecho de esperanzas, dice, no podrán contra nuestra esperanza a pesar de todo, a pesar de las desesperanzas. En 2002 titulará el prólogo de Ética del poder y moralidad de la protesta, publicado por Le Djung, como Prolegómenos para una moral en tiempos de ira y esperanza y en 2006, vinculará pensamiento alternativo y esperanza, en el prólogo a el pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX, titulado Hacia una acotación teórica crítica del pensamiento alternativo como esperanza. Bueno, para finalizar esta breve exposición, pero en la firme intención de sostener un final abierto, como propone Yamandú para este libro, Leeré un epígrafe eh, que incluye Arturo Andrés Roy de Miguel Ángel Asturias en la conferencia que él dio cuando recibe el doctorado de honoris causa de, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y allí dice Asturias: dice, No es la primera vez, brote de humanidad cargando leños, que ves alzarse del suelo la esperanza, tu esperanza. La esperanza para ti solo puede alzarse del suelo. Miguel Ángel Asturias, Meditaciones del pie descalzo. Bueno, no se trata pues de una esperanza idealizada, como vemos, tampoco es una esperanza teñida de mesianismos. Es esperanza en que una nueva racionalidad se abra camino en el mundo, son palabras textuales de Arturo András Roy. Se trata, como se dijo, de un recalcitrante optimismo, es una esperanza concreta, con consistencia, con fuerza, como palabra fuerte, que se alza desde el suelo, obstinada, tosuda, inclaudicable. Los dejo entonces con el empecinado filósofo de la esperanza. Muchas gracias, Betty, por tus palabras. Ahora eh, le doy la palabra a Adriana. ¿Estás silenciada, Adriana? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bueno, decía que para mí es un gran honor este, poder participar de la presentación de este libro. Eh, creo que todo lo que se ha dicho acerca del libro este, eh, resulta poco, ¿no? Porque en realidad es, como dice Elizabeth, es una biobibliografía anotada que nos acerca no solamente la vida, la obra del autor, la obra de Arturo Andrés Roy, sino también nos, presenta, nos acerca toda su vida y nos acerca eh, a, a un momento de la historia de las ideas eh, de nuestro continente. Eh, es, eh, en efecto, ¿no? a través de asientos bibliográficos que están cuidadosamente presentados eh, por Betty, se van recogiendo distintas voces y se va tramando una narración acerca de cómo ha sido el proceso de la filosofía y el proceso de la historia de las ideas entre nosotros. Eh, quisiera decir dos palabras acerca de la autora de este libro. Elizabeth Roy, ella es eh, mendocina, nació en Mendoza, realizó sus estudios primarios y la mayor parte de los secundarios también aquí en Mendoza, en la Escuela del Magisterio, y comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudió al mismo tiempo filosofía y música. Eh, sus estudios se vieron truncados, se vieron cortados en el año 76, cuando debió exiliarse junto con toda su familia, pero prosiguió esos estudios en, en Ecuador, entre Quito y Guayaquil, y terminó en la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, egresando como licenciada en Filosofía en el año 79. Eh, cuando ella vuelve a Mendoza, de, al retorno del exilio de toda la familia, este, hace revalidar su título, revalida su título en la, en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 85. Ella había hecho su tesis de licenciatura sobre un tema eh, de estudios latinoamericanos. La, la tesis se llama Análisis del discurso de la psicología de los pueblos en tres pensadores latinoamericanos. Laureano Vallenilla Lanz, Francisco Bulnes y Alfredo Espinosa Tamayo. Con esa tesis ella demuestra su interés por los estudios latinoamericanos, pero al mismo tiempo va incorporando otros, otros elementos que forman parte de sus intereses eh, intelectuales y vitales, ¿no? como es eh, el interés por... Eh, el conocimiento de los pueblos de América Latina, el interés por la música latinoamericana y cómo estas cosas se van tramando entre sí. De modo que este, su, su, su, su interés en, en la reunión de todos estos temas la va a llevar a producir eh, textos muy significativos. Uno de ellos es la, la historia de Maggie Balbuena, ¿no? El, el texto se llama Maggie Balbuena, semilla para una nueva siembra y fue publicado en el 2008 por Ediciones del Trompo. Eh, allí se narra la, la, la vida de una mujer campesina, este, precisamente Maggie Balbuena, y, y las luchas que ella debe afrontar eh, en relación con dos, eh, con dos eh, poderosos enemigos, ¿no? El, eh, los intereses capitalistas por un lado y, y el patriarcado por otro, y cómo una mujer campesina se va desenvolviendo y va eh, este, eh, llevando adelante esta, esta lucha por conservar la semilla, la semilla para una nueva siembra. El otro de los libros que escribe eh, Betty es eh, un, un texto en el cual nos presenta una serie de relatos y de fotos que nos acercan, a una comunidad boliviana, a la comunidad de Yura en Bolivia. Se llamábamos a Charcollo, relatos y fotos para acercarse al mundo que a de Yura en Bolivia. Y esto se publicó en el año 2016. Eh, y, y bueno, también eh, eh, consiste en un, en, una, en un relato, ¿no? En un relato al... al que apelando a distintas metodologías como como son la entrevista, la conversación, las fotos, cuál es la realidad eh, y nos va eh, y, y va acompañando esto con indicaciones acerca de la forma de vida y, y la lengua eh, en la que se comunican los habitantes de Charcollo Ambos textos ponen de manifiesto no, no solamente un avesado manejo de la metodología de las historias de vida, sino que también este, cómo, es, cómo esta metodología se cruza con otras, como la entrevista, como la conversación, las imágenes, el análisis, el estudio de las imágenes, y en ambos libros se, despliegan, eh, eh, se despliega el, eh, el conocimiento o la transmisión de todo este conocimiento como si como en forma de relato, ¿no? en clave narrativa, y esta misma clave narrativa es la que nosotros podemos descubrir detrás de los asientos bibliográficos que constituyen el libro que ahora estamos presentando, ¿no? porque pareciera que se trata de un catálogo, porque está perfectamente ordenado cada uno de los asientos bibliográficos con un criterio no solamente cronológico, sino también temático, como, como debe ser un, un catálogo, pero sin embargo, esos asientos bibliográficos están acompañados por una serie de otros, de otros detalles, digamos, que hacen a la vida de Arturo Roy, que hacen a los debates filosóficos en los que él intervino, y que hacen al desarrollo de la filosofía en su época. Es decir, que se va constituyendo una trama, una, un, un verdadero relato, una narración ¿no? acerca de... Este, eh, acerca del proceso de la filosofía diría ¿no? acerca del proceso de la filosofía latinoamericana a través de la obra de Arturo Andrés Roy y esa creo yo es la riqueza que tiene este este libro eh, no solamente se trata de materiales que pueden acompañar a, a un interesado en estudiar la vida y la obra de Arturo Roy sino que eh, también ofrece una cantidad de datos acerca de una cantidad de datos y de, y de experiencias y de vivencias acerca de cómo se va configurando esa vida. Eh, cuando yo tuve ocasión de, de leer el libro un tiempo antes de que, de que se publicara y de que incluso de que estuviera del todo completo, me, me sorprendió mucho y hasta me, me conmovió la, la posibilidad de, de hacerme la pregunta y, y poder contestarlo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que a través de un conjunto objetivo de asientos bibliográficos de, acerca de la obra de un autor sea posible dar el paso a eh, una narrativa que pone sobre el tapete no solamente la vida singular y, los asientos y, la, y la bibliografía de un autor, sino de todo un colectivo intelectual y de todo un proceso histórico que, que, se, estaba, que se vivió a, a lo largo de la vida del autor. Voy a dar solamente un ejemplo para que se vea cómo se va tramando esta narración, esta narrativa. Hay un asiento que está eh, designado con, con la inicial A, eh, 1963-B. Este asiento nos acerca... Eh, a, a, ...a la importancia que tiene hacer un catálogo. Se trata de una publicación de Arturo Roy ...que se titula La literatura y el periodismo mendocinos ...a través de las páginas del diario El Debate... ...entre 1890 y 1914. El dato de la publicación se completa... ...con la transcripción del epígrafe del estudio preliminar... ...extractos de la ficha mecanografiada... ...que consta en el archivo personal del autor la descripción del contenido del estudio preliminar y de fragmentos de la correspondencia que, se, que, que Arturo intercambia con otros intelectuales como Américo Cali, Enrique de Gandia y Jaime Melía. Se incluyen además fotos, fotos de la tapa de esa edición. Todos estos elementos configuran una trama. El dato bibliográfico no está suelto, sino que está anclado en un proceso cultural e histórico referido al despertar del interés por la propia cultura, a la necesidad de realizar la obra crítica de la, de, de la cultura regional que permita contribuir a, una a la elaboración de una historia literaria no solamente de Mendoza o de la Argentina, sino incluso de la América Española. En la correspondencia con Américo Cali, por ejemplo, Roy manifiesta el interés y la importancia que tiene levantar un catálogo como el que presenta él mismo en su libro, pues a través de él, dice, será posible que numerosos otros investigadores realicen una tarea hasta ahora no llevada a cabo, hasta aquel momento no, no llevada a cabo, de descubrimiento del pasado cultural, el que, eh, eh, si, si se lo puede estudiar, si se puede penetrar en él, resulta mucho más rico y variado de lo que se puede suponer. De esta manera, lo que hace Betty es tramar sutilmente ¿no? en torno a un dato bibliográfico toda una, un, un conjunto de problemáticas, el interés por generar incluso un, un, un ámbito, un, un espacio intelectual, un, un interés de investigación y la necesidad que hay de eso para este, el reconocimiento de la propia cultura y la valoración de la propia cultura y también el reconocimiento de eh, eh, la respuesta a la pregunta quiénes somos no? que, que también que la respondemos a través del conocimiento de la propia cultura bueno, este, este ejemplo nos sirve para, para ver que no se trata solo de un catálogo, sino que se trata de una auténtica narración ¿no? este, el, el, la catalogación no es una fría cata, catalogación, sino que va entramando los elementos de manera que se constituye en una verdadera narración. Bueno, de más está decir que el, que el libro está dividido en varias partes, que no solamente se contempla en la primera parte, tal vez la más extensa y la más importante, la obra del autor, sino este, que también están contenidos eh, todos aquellos, este, todas aquellas manifestaciones en las cuales eh, el autor toma posición eh, respecto de situaciones sociopolíticas del momento también están contenidos los trabajos que acerca del autor se han realizado, los trabajos que él mismo dirigió, los proyectos de investigación, los trabajos que él mismo dirigió y también los trabajos que acerca de él se realizaron con posterioridad y por supuesto también están contenidas en el, en el volumen las autobiografías que estudió que, que escribió el propio Arturo Andrés Rojas, es decir que tenemos un, una... para quienes están interesados en conocer la obra de Arturo Andrés Roy, tenemos acá una narrativa completa que nos permite este, circular por la obra del autor, además por la forma en que está, ha sido editado y por la, este, por la cantidad de vínculos que en el volumen se, se han realizado ¿no? y todas estas cosas que la tecnología de hoy permite... Este, se puede circular por la obra del autor con mucha comodidad descubriendo eh, distintas, distintas esquinas distintos este, eh, lugares, recovecos en los cuales se puede penetrar y se pueden poner en relación unas cosas con otras eh, pero, pero, al mismo, pero no se agota en la vida del autor ¿no? esto, esto también es lo interesante sino en la vida y en la obra del autor sino que además se amplía a eh, los debates que en cada momento se eh, intervino el autor, a, a la forma en que se llevó adelante la construcción de esta disciplina a lo largo del siglo XX, tan interesante y tan importante para nuestro propio conocimiento autor, autoconocimiento, que es eh, la historia de las ideas latinoamericanas. Bueno, yo creo que Betty ha logrado hacer esto con, con maestría y que no solamente lo ha hecho con maestría, sino con, con, con mucho cariño, con mucho detalle, con, con mucho cuidado eh, respecto de, de cada uno de los asientos y respecto de cada una de las, de las relaciones que ahí se, se ponen en juego. Eh, es, es un texto de indudable valor para la investigación en el terreno de la historia de las ideas. Eso este, está fuera de toda discusión. Pero además es un texto que nos, que nos acerca al, a nuestro propio conocimiento, a nuestro propio autoconocimiento, a nuestra propia autovaloración. Y, y ese es el sentido que creo yo también tiene el, el título que Betty le da al texto, no Empecinado filósofo de la esperanza, es decir, este, conocernos para este, no, no perder las esperanzas de saber que es posible transformar las condiciones actuales en mejores condiciones, ¿no? y que en esta tarea de transformación la actividad intelectual ocupa un lugar no menor, como lo demuestra la misma obra de Arturo Andrés Roy. Bueno, este, no quisiera extenderme mucho más. Eh, y, de mi parte, este, felicitar a Betty por la gran labor que ha realizado, felicitar también a Claxo por la decisión de este, publicar, de hacer esta publicación y ponerla a disposición de todos los que puedan estar interesados en, en investigar sobre estos temas. Eh, y bueno, y espero que, que puedan eh, los lectores sacar mucho provecho. De esta, de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Eh, ahora escuchamos a Patricio Armerén. Gracias, gracias por invitarme a, a este acontecimiento. ¿Qué, ¿Qué es una bibliografía? El diccionario puede dar como definición la ciencia del bibliógrafo. Y eh, eh, también eh, eh, bibliografía eh, hacer la bibliografía de un sujeto, eh, nombrar todos los eh, libros eh, a propósito del sujeto. ¿Qué es el sujeto de esta bibliografía? La vida, la obra y eh, la época del filósofo Arturo Andrés Rog De tal manera que eh, esta bibliografía va a transformarse en Biobibliografía. Y la biobibliografa, hija del filósofo Elizabeth Rogue, va a uh, ayuntar uh, a la lista de los textos publicados, los uh, archivos y también la correspondencia de su padre. Va a resultar una narrativa de vida que va a reconstruir esta vida en su momento discontinuidos con sus experiencias eh, importantes y eh, con ruptura en eh, la temporalidad, pero eh, a inscribirse en el mismo tiempo en una continuidad temporal que puede eh, hacer de esta vida una historia singular que eh, tiene su originalidad radical. Pero esta vida es una vida de un pensador. Y uh, se puede ser uh, en el orden de la, del pensamiento que hay más dificultades a identificar un acontecimiento. También si las experiencias son uh, pensad, e, ideas, uh, uh, ¿qué que puede ser uh, uh, la, la, el proyecto de, de, de, de hacer la narrativa? De, de vida de uh, este pensador. Podemos pensar, por ejemplo, a, a la figura del pensador de Rodin, que uh, está totalmente uh, uh, dirigido uh, en su mismo, al interior, uh, que es una, una renunciación a toda vida práctica. Uh, uh, podemos también pensar a la vida de Spinoza, de la parte de Colerus. Spinoza como, como si uh, uh, su vida sería solamente uh, uh, comer una sopa a leche uh, con un poco de manteca. Pero en realidad la biobibliografía de Arturo Andrés Roig, escrita por uh, Elisabeth, uh, no tiene nada de la figura del pensador de Rodin o de la vida de Spinoza. Uh, y Arturo Andrés Roig... Uh, va a estar descrito, uh, restituido en su vida y en su obra uh, de una manera totalmente uh, singular. Podríamos uh, hablar de consideraciones inactuales de Arturo Andrés Roig. Cinco, cinco momentos rápidamente. El primero sería uh, uh, su centración sobre uh, el pensamiento de la antigüedad uh, griega, uh, Homer, Xenophon, Platón. Y uh, también uh, su idea de seguir uh, los cursos de Pierre-Maxime Schull, que uh, no es un profesor de la Sorbona uh, que uh, va a explicar... Euh, euh, Platon à travers euh, la logica interna de sous système, sinon euh, montrer comment euh, Platon euh, est un euh, pensador en relation avec euh, les idées del tiempo, avec euh, la politique del tiempo, con la science del tiempo. C'est-à-dire que éligir de la parte de Arthur Andrés Rogue. Uh, a este momento uh, de, de, la, de, de, la, de la salida de la Segunda Guerra Mundial, al momento que todos están a hablar de Hegel y de la problemática de la, del sentido de la vida, elegir contra todas uh, uh, las ideas del tiempo, Uh, un pensamiento uh, uh, de, de Platón es un acto de subversión, un acto de subversión que podemos comprender, como fue bien a verlo, uh, Luis Gonzalo Ferreira en su tesis de doctorado sobre Artur Andrés Roig, uh, <coughs> contra la filosofía que estaba uh, uh, la filosofía de Mendoza y de, de, de, de, la, de, la, de la, la, la referencia a Aristóteles y al neotomismo de la época. Donc, entonces, uh, primero en esta elección de, de, de, del campo de la filosofía griega y, y de Platón uh, hay uh, esta idea de de posicionarse, de ubicarse uh, uh, al frente, en un, en un campo agonístico, polémico, al frente de, de lo que estaba el orden uh, del pensamiento establecido en uh, la Universidad de, de, de Cuyo. Hay, yo no puedo desarrollar, pero indicaciones uh, y uh, citaciones muy interesantes uh, en el trabajo de Elizabeth, por ejemplo, cuando está a, a evocar uh, uh, la presentación del CONICET como investigador principal en 1985 de, de, de sus trabajos y de su libro sobre Platón, Et Arturo escribe, este libro representa la maduración de estudios platónicos iniciados en Europa a partir de 1953 y continuados a lo largo de 25 años. Se trata de una propuesta de lectura de los diálogos platónicos considerados desde la doble perspectiva de una metafísica del ser y de una metafísica del ente, las que juegan, según nuestra interpretación, como va y ven ontológico. Bon, hay uh, diez más, pero esta indicación uh, de, de, de la parte de, de Elizabeth puede aclarar de un día uh, totalmente nuevo uh, lo que fue uh, uh, esta uh, obstinación de la parte de Arturo uh, trabajar sobre los griegos y sobre Platón. El segundo camino sería naturalmente Uh, uh, durante los 25 primeras, uh, uh, primeros años de, de, de, de sus trabajos, uh, la ideología uh, y el espiritualismo universitario al siglo XIX. Uh, ¿por, ¿Por qué estudiar uh, el siglo XIX en este momento de, de, de, de, del siglo XX? Uh, ¿Por qué estudiar uh, estas uh, filosofías uh, uh, que uh, estaban devalorizadas uh, justamente a este momento? Uh, ¿Por qué uh, partir uh, de, de, de, de Mendoza y uh, de la Argentina uh, antes de todo, uh, sino de la misma manera, de una manera uh, uh, inactual, es decir, uh, la lucha en este uh, sentido sería uh, contra uh, las ideas establecidas a propósito del positivismo y uh, de, de la, la capacidad del positivismo de encarnar uh, las ideas progresistas. Y justamente lo que va a mostrar uh, uh, Arturo uh, es uh, uh, el hecho que no es en el suelo positivista que las ideas nuevas pueden uh, mostrarse, sino uh, en uh, el espiritualismo y también el, el causismo eh, su, su, su segunda obra magnífica, eh, más allá del, del, de su Platón, eh, es las trausistas argentinos, los trausistas argentinos. Tercera, eh, podemos eh, eh, ver a través de esta eh, biobibliografía de Elizabeth, que Uh, puede indicar cosas muy importantes y muy interesantes a juntar sobre, uh, a la lectura de, de, de los libros de Arturo. Entonces, uh, uh, lo, lo que va a pasarse uh, a partir de los años 1970, es decir, el interés por uh, los planos de reforma de estudios de la universidad, porque justamente es también la idea de la parte de, de, de Arturo Andrés Roig de no hacer una filosofía cerrada encerrada sobre su sí mismo, sino de, de, de, de, de pensar que está profesor en la universidad y que la universidad en América Latina puede estar un, un, un lugar privilegiado para la constitución de un, nosotros, latinoamericanos. Y uh, uh, hay, desde este punto de vista, en el trabajo uh, de uh, Elisabeth, indicaciones muy interesantes. Yo pienso, por ejemplo, al manuscrito inédito, uh, informé sobre el segundo congreso de filosofía, simposio número 10, uh, donde hay como un, un, progr un programa de, de, de, de, de trabajo, para él, pero también para todos, América como problema, un América, termino univoco o equivoco, dos, América, historia o naturalesa descubrimiento de América, cuatro vías de conocimiento de lo americano, cinco, América continente sin vos seis, sobre la posibilidad de un filosofar americano, siete, sobre el problema del comienzo de la filosofía americana, ocho, América Latina, África Negra, África Árabe, India, como continuidad de destinos. Entonces, uh, uh, Elizabeth puede uh, dar con estos textos inéditos, estos uh, manuscritos, una, una, una, una luz nueva al uh, proyecto de, de, de Arturo, también cuando uh, uh, está a... a Citar a propósito de, de su libro, su, su tercero grande libro crítica y teoría del pensamiento latinoamericano, eh, esta cita, eh, en realidad, todas las pautas enunciadas en su conjunto confluyen en esta primer momento, la filosofía como teoría de la libertad, y segundo momento, la. Podemos ver a través de esta biobibliografía cómo eh, las rupturas vienen de, de, de los lugares y de los tiempos, bajo la condición de continuidades, porque lo que puede demostrar también el trabajo de Elizabeth es, son las continuidades de preocupación de, de, de Arturo y cómo van de una manera u otra transformarse o encarnarse en uh, tal o tal momento del, del presente y de las luchas del presente. También, uh, uh, a propósito de este libro, hay la indicación de, de, de, de, del campo agonístico en donde uh, va a escribirse este, este libro, porque uh, hay que uh, hacer un desplazamiento, dice Rogue, uh, del conflicto entre Leopoldo Serra, sea y Salazar Bondi. Cuatro, en realidad, este libro, este libro, critica y teoría del pensamiento latinoamericano, que debe traducirse en francés en los próximos meses, ¿Sí? va a estar en el... En el... En el... En el resultado de, de una larga uh, uh, largo trabajo de, de, de Arturo como, como cada vez una, un pensamiento vivo un pensamiento cada vez uh, uh, uh, a uh, reanimarse uh, uh, al momento de, de, de, de, de, de del presente. Y uh, con, con uh, su exilio en México, uh, a Quito, uh, va también uh, uh, no cambiar, sino transformar uh, su percepción uh, de uh, los, uh, las finalidades de, de su trabajo y singularmente uh, uh, ocuparse de, de, de la utopía de una manera privilegiada. Y es muy interesante también porque... Yo pienso, uh, uh, uh, a, a leer los, uh, uh, el texto de, de Elizabeth, uh, que, que como Adorno uh, uh, podemos pensar a Arthur Andrés Roy como un pensador del exilio. es decir que con el exilio uh, va... Uh, Euh, euh, l'exil peut permettre de salir des sous-casas, idée abrissée à l'universal et de, de, de ce este, este point de vista. Et tant bien a travaillé à travailler et à écrire sur la Utopia ou euh, Walter Benjamin. Euh, euh, tant bien. Euh, euh, el exilio de Arturo va a permitir a él de uh, centrarse sobre uh, un trabajo sobre, sobre uh, la utopía. Uh, y también uh, considerar cada vez uh, de uh, leer o reler uh, uh, obras de, de rentes que son uh, o conocidas o desconocidas, pero de, de, de de Ecuador, de, de, de México, de Venezuela, etcétera, como, como Bolívar o Simón Rodríguez o Andrés Bello. Y uh, por el final, uh, a regresar a Mendoza, uh, no está en un segundo exilio, sino la ocasión de, de recentrarse sobre uh, uh, un trabajo de, de fondo con uh, un grupo de jóvenes investigadores, eh, eh, assemblados en el, el crisit. Hay, hay también una, una, una palabra que fue descubierta por, por Elizabeth, que me, me, me gustó mucho leer esta palabra, que es que, que va a abandonar su, su responsabilidad de, de director porque dice que no puede soportar la mediocridad de, de, de los que esperan uh, restituir uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, la institución en su verticalidad. Y uh, uh, esta idea de Arturo, yo, lo, yo puedo verlo, uh, Arturo, uh, decir que uh, no, uh, él, la verticalidad no, sino la horizontalidad. Y uh, este, este hombre puede... Abandonar sus privilegios, sus, sus, enfin, sus privilegios ridículos universitarios, sus, sus, sus, sus, sus títulos y, y uh, bueno, al final, uh, uh, por, por su idea de igualdad. ¿Tú me dices una cosa, no? Uh, no. Bueno, uh, cinco minutos de, de más solamente para, para uh, decir que uh, uh, a este momento, uh, Uh, bueno, yo, yo puedo encontrarlo. Uh, primero, yo, yo, yo escribo a él porque yo fui a leer sus trabajos sobre Amadeo y Jacques en la Biblioteca Nacional. Uh, después uh, uh, uh, uh, encontrarlo primero en París uh, y uh, uh, organizar una, un diálogo filosófico en la Casa de América Latina. Uh, también uh, uh, hacer después muchas cosas, coloquios, etc. y singularmente el, el grande coloquio uh, en su homenaje, uh, organizado por uh, Marisa Muñoz, uh, sobre uh, donc, uh, repensando el, el siglo XIX desde América Latina y Francia, uh, y conocer todo, todo el... el qui peut de, des de, de, de, de rentesques qui estaban trabajando comme elle, Adriana Arpini, euh, Dante Ramaglia, euh, Clara Jalif de Beltranou, Liliana Vela, Silvana Vignal, Beatrice Bragoni, Estella Fernandez, euh, Alexandra Siriza. Euh, y, euh, euh, es una cosa también eh, que yo puedo uh, uh, percibir, es uh, este hombre estaba bien uh, uh, uh, uh, uh, con, con este, este equipo de gente, uh, uh, la finalidad de, de, de, de, de, la, de, la, de la reunión estaba trabajar, uh, y estaba un hombre que le gustó uh, discutir a igualdad. Uh, con nosotros uh, sobre un trabajo en, uh, en, en curso. Uh, bon, uh, también uh, Marisa Munoz fue a, a realizar un trabajo considerable de publicación uh, singularmente sobre... Uh -huh. Te silenciaste, Patrice. Patrice, te... no, ah, me... ah, Disculpe. Y, y uh, uh, en, en este coloquio, repensando el siglo XIX, hay uh, una comunicación de Elizabeth uh, que uh, es una comunicación magnífica. Eh, que eh, Adriana puede de una manera u otra eh, eh, evocar eh, un poco antes eh, que estaba sobre eh, eh, decir de la parte de su ira eh, lo que con su pudor, con su, eh, su, su dignidad Arturo nos uh, dice uh, uh, la dificultad del exilio, uh, la, la, la, uh, la uh, humillaciones de un hombre. Uh, Uh, con una dignidad de, de, con, con una respectabilidad de trabajo con una generosidad extraordinaria y uh, yo, yo, yo, yo escucho con mucha emoción uh, cuando uh, uh, Elizabeth dice uh, uh, esta, esta uh, conferencia en este momento y uh, yo fui también a escribir a proposito de, de esta comunicación que podemos de una otra manera uh, ver uh, Uh, en, en esta uh, bio bibliografía. Bueno, entonces, uh, uh, los últimos uh, años de su vida, uh, uh, Arturo fue uh, realmente uh, con una, una, una, una, un reconocimiento uh, más allá de América Latina uh, en, uh, en España, en Francia en Alemania, uh, con su, su, su, su participación también a, a, a, a muchas enciclopedias uh, Y uh, lo que, que va uh, finalmente uh, uh, perdurar sería uh, esta idea que, que uh, uh, uh, él no puede escapar a su destino. Es decir, uh, uh, el, el, la lucha de, de un profesor de filosofía por la emancipación, eh, indisociablemente eh, ligado a, a la lucha por la refundación de una universidad eh, sin condición, por hablar con, con Derrida, que, que su hija fue a nombrar empecinado filósofo de la esperanza. Bon, eh, entonces, eh, eh, yo creo que eh, esta obra de, de, de la hija de Arturo. Uh, está un poco uh, a la imagen de la obra de, de su padre, es decir, que uh, puede encarnar uh, finalmente casi uh, un siglo de, de, de, de reflexión uh, uh, filosófica uh, uh, uh, a la latino americanos es decir no, no nacionalista, sino sino eh, eh, encarnar condiciones históricas de producción de, de, de filosofía más que eh, fueran eh, para mí eh, y para muchos eh, uno de, de, de una obra considerable de, de de, de filosofía de, de, de América Latina. Donc, gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Patriz, por tus palabras. Y ahora escuchamos por último a Yamandú Acosta. Yamandú. Muy bien. Este, me disculpo porque tuve un accidente con la computadora y quedé desconectado en el final de la exposición de Adriana y en el comienzo de la exposición de Patriz. Espero que no pase ahora, por las dudas avise. Este, pues ya me pasó ayer otra vez. Bueno, lo primero es este, la alegría de compartir con Elizabeth y con ustedes y todos los colegas que están presentes, veo allí que hay más de 50 personas, este, la presentación de esta biobibliografía que muy atinadamente Betty ha este, titulado Un empecinado filósofo de la esperanza. Este, yo complementaría diciendo y un empecinado historiador de la esperanza que acompaña al filósofo, ¿verdad? porque en Roy tenemos esa este, es, es articulación, filosofía, historia de las ideas, porque... Su filosofía de la esperanza este, no es una digamos creación ex nihilo, eh, por una especie de inspiración súbita, individual, de nuestro querido Arturo, sino que digamos está articulada con la recuperación muy esforzada que él ha venido realizando en, su, en el conjunto de su obra historiográfico-filosófica y filosófico-historiográfica de como lo dice en aquel texto sobre Simón Bolívar, este, proyectos de futuro vividos desde el pasado. Es decir, hay una recuperación de proyectos de futuro vividos desde el pasado con la pretensión de, desde los presentes en los cuales nos encontramos ubicados espacio-temporalmente, proyectarnos en la perspectiva de futuros otros, ¿eh? porque el sentido de futuro en Arturo Roy no era una mera extensión, digamos, lineal del presente establecido, sino de construcción de futuros otros justamente por esa dimensión utópica que muy bien destacaron Betty y los colegas que me antecedieron. Así que, digamos, empecinado, este, filósofo e historiador de la esperanza, de una esperanza que no es en el sentido de que se espera, que algo pase, sino que se trabaja, y vaya, si trabajó y nos hizo trabajar, supongo que Adriana, que fue su alumna más que a mí, este, en, en, esa, en esa perspectiva. Y nos sigue haciendo trabajar, afortunadamente, este, a través de esta, digamos, de esta activación, este, de esta inmersión ¿eh? en, para mí, un... Una, una biografía y una bibliografía, una biblio, bio-bibliografía como la llama Elizabeth, que importa una, toda una novedad en sentido fuerte desde el punto de vista de este, formatos de construcción, ¿verdad? de este tipo de, de documentos que normalmente son muy áridos, este, muy poco convocantes, y este es, yo diría absolutamente todo lo contrario como lo destacó, creo, de Patriz, también Adriana, está lleno de vida, está lleno de vitalidad, ¿verdad? Este, y en particular, eh, diríamos, si bien es a propósito, podemos decir, y sobre, ¿eh? no hay ninguna duda, y desde ¿eh? de Arturo Andrés Roy, este, de alguna manera, es a propósito de nosotros, no meramente de nosotros, los que de alguna manera podemos estar este, más directamente vinculados con la bi biobibliografía de Roy en sentido amplio y con esta obra de Elizabeth en particular, sino que como parte digamos, de un nosotros más articulador, más amplio, este, que es el nosotros latinoamericano, este, por el cual tanto trabajó Arturo y, y se refleja en esta biobibliografía que obviamente eh, expresa muy bien la trayectoria de Roy y, y, y nuestra trayectoria digamos de época eh, como latinoamericanos en todo el recorrido eh, a través de Roy este, y nos proyecta en, en la recuperación que se hace en múltiples perspectivas de futuro porque hay múltiples aperturas en esta obra maravillosa, tantas como este, cartas, eh, vínculos, proyectos de tesis, tesis realizadas, bibliografías este, sobre Roy y desde Roy, eh, que se abren hacia distintos lugares, que incluye, bueno, un nosotros más amplio, este, que no solamente latinoamericano, sino que obviamente le incluye por ejemplo, de pleno derecho a Patrice Vermeeren, que ha sido un este, fiel y digamos, valiosísimo acompañante y promotor este, de Arturo Roy en todo su proyecto, y que ahora digamos eh, nos está anunciando que una de las principales obras de Arturo, teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, será próximamente editada en francés, lo cual asegura, diríamos, su proyección más allá del ámbito de habla este, de lengua española. Yo diría que el, la biobibliografía relacionada por Elizabeth, de la cual tuve el privilegio de participar, yo creo casi desde el comienzo, en forma muy esporádica y muy, muy lejana, este, a través de los medios, pero muy cercana en, en lo afectivo, en lo emocional, en lo intelectual, este, cumple para este tipo de, de soporte, digamos, bibliográfico, este, de un modo singularísimo, el o inventamos o erramos de Simón Rodríguez, ¿verdad? Este, en el sentido, de Elizabeth inventó este, y en absoluto erró, ¿verdad? Sino este, totalmente al contrario. Este, construyendo eh, una bio-bibliografía que, podríamos decir, este, hace suyos explícito o implícitamente los criterios filosóficos, historiográficos del autor, eh, que es un poco la, el eje de referencia, de fundamentación y de sentido y dedicación de la bio-bibliografía, eh, este, lo cual lo hace justamente eh, digamos un documento vivo porque el autor como aparece en las hay una serie interesantísima de fotografías en el, al final de, de las 300 y pico de tres y pico de paco este, las primeras son las de este, Arturo Roy y su mellizo Fidel ¿eh? la primera de bebés en, en la cuna prácticamente y otras ya más grandecitos este, lo cual Simbólicamente y a través de la imagen muestra que nuestro Arturo Roy, digamos, ya desde antes de nacer experimentó este, el otro, la alteridad, ¿verdad? En este, nosotros como un modo de constituirse, ¿verdad? Este, y esto se refleja, digamos, no por una determinación biológica, sino por una orientación. Este, de la cual dan testimonio en las distintas este, cartas, testimonios sus, sus hijas, sus hijos, sus nietos, este, que se amplía este, al ámbito familiar. ¿verdad? El afecto es un, un, un eje importante de este personaje y es un eje importante y fundamental de este nosotros. ¿verdad? Recuerdo que Ardao decía, referido al pensamiento latinoamericano, este, logos foráneo, pero patos y etos personalísimos. ¿verdad? Y bueno, acá en Arturo Roy este, y todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de ellos, Y yo este, muy particularmente me identifico con la carta de alguna de sus nietas que habla de las famosas pizzas que hacía este Arturo Roy, yo tuve la oportunidad de disfrutar, este, acompañar la producción de una de ellas en su cocina, este, el afecto, ¿verdad? Estaba a flor de piel, estaba este, en, en la conversación, estaba en el trabajo intelectual próximo o a distancia, y esto no implica empañar ¿eh? el trabajo intelectual, empañar, digamos, la dimensión del logo, sino enriquecerla, ¿verdad? Porque, diríamos, trasciende lo disciplinario, en lo transdisciplinario de lo universalmente humano que Arturo Roy eh, digamos presenta este, en este que es el centenario de su nacimiento y lamentablemente los 10 años de su fallecimiento, presenta este, de un modo paradigmático, ejemplar, este, del cual todos los que lo hemos tratado este, podemos podemos dar cuenta. Bueno, como muy bien fue señalado, esta bibliografía puede ser transitada este, desde diversos lugares, este, se puede venir con muchas preguntas este, y encontrar seguramente muchas respuestas, ¿verdad? Y muchas perspectivas para seguir, digamos, laborando, trabajando. Este, en esta perspectiva de eh, ejercicio de la prioridad antropológica, eh, que es una de las categorías centrales que recorre la obra de Roy y, y que está digamos en el no me gusta pero se usa mucho acá en el ADN ¿eh? de la, del desafío que asume Elizabeth con esta bibliografía es decir tener como valiosos tenernos a nosotros mismos como valiosos y tener como valioso el conocernos por nosotros mismos, porque esta biobibliografía es este, un magnífico este, vehículo, digamos, de autoafirmación, ¿eh? al leerlo, al recorrerlo, ¿verdad? Y es un magnífico vehículo de autoconocimiento, este, digamos, eh, porque justamente nos pone en... Relación abierta con este, muchas alteridades, más allá de las que el libro registra, ¿eh? que son numerosísimas. ¿eh? Si recorremos las primeras páginas de agradecimiento de Betty, hay una multitud de personas que seguramente no aportaron a la biografía por, por una cuestión este, digamos de, de tipo burocrático, sino porque todos fueron directa o indirectamente, estuvieron vinculados con Roy, seguramente muchos en vínculo intelectual, pero también en vínculo personal. Este, y bueno, y habla justamente de alguien que, este, si bien supo trabajar, seguramente también en solitario, en su escritorio en Mendoza, o no sé en Ecuador cómo era su, su hábitat, ¿verdad? Este, Siempre supo hacerlo en, en diálogo, en conversación, este, en, en intercambio y en horizontalidad, como señalaba Patriz, con interlocutores, como en mi caso, por ejemplo, que me acuerdo que lo conocí en el año 87, en un congreso internacional de filosofía en Córdoba, este, que era una de las primeras salidas al exterior y en este tipo de actividades, para mí, después de la dictadura, y me tocó una mesa en la cual Arturo era el, el coordinador. Yo leí un olvida, muy olvidable, espantoso trabajo, pero él igual me dio para adelante. Este, y eh, había ido a ese congreso Manuel Arturo Klaps, un recordado profesor mío, este, porteño digamos, de, de nacimiento, pero exilado en Uruguay, un río Platense propiamente dicho. Manuel Arturo Claps, Arturo como Arturo Roy, y le dije a Roy en la mesa: este, Mire que está Claps ahí en las gradas, y bueno, entonces hubo un, un diálogo. Este, enseguida Roy se dirige a Claps desde el, desde el escritorio, digamos, de la mesa a las gradas, y bueno, y a partir de allí se tejió una este, muy directa relación, muy franca relación este, de mi parte con Roy, de, de Roy hacia mí. Este, bueno que fue fructificando con el tiempo y me, que me llevó a, a, tom, a vincularme con las colegas y los colegas de Mendoza, eh, que, conform, que conformaron y conforman lo que algún, alguien ha llamado la Escuela de Mendoza y que yo me atrevo a, a suscribir, que eso es pertinente, en torno a Roy y de la cual yo me siento parte, por lo menos como socio este, este, adherente. Eh, al punto tal de que bueno eh, tuve la oportunidad, invitado por Adriana, por Clara Jalif, este, por Dante, de ir eh, eh, por el propio Roy, por supuesto, en una multitud de veces a, a Mendoza, este, al punto tal de que Clara un día me dijo, bueno, estás viniendo demasiado, ya nos conoces demasiado. <risa> este, y bueno, eh, creo que Roy ha sembrado un nosotros en el campo intelectual, en Mendoza en particular, pero en América Latina, en Ecuador, en México, este, en Cuba, ¿verdad? en Venezuela, creo que digamos, tiene la potencialidad este, para digamos, seguir siendo un interlocutor válido y vigente de este, nuestros actuales proyectos de futuros otros y de otros proyectos de, futuro, de futuros otros posibles. Bueno, es lo que podría, podría decir. Hay otras cosas más. No, no escribí nada porque la verdad que el solo, digamos, el sol, la sola biobibliografía bio es, genera este, suficiente entusiasmo como para poder este, expresarse digamos, al modo como lo he hecho, no obstante ser yo bastante parco. En este tipo de cuestiones. Bueno, agradecimiento a todos, a Betty en particular, y por suerte no se me volvió a caer el sistema. Bueno, muchas gracias, Yamandú, gracias, Adriana, gracias, Patric por sus reflexiones y muchas gracias, Betty, por este gran libro. Eh, están llegando un montón, eh, una gran cantidad de mensajes de afecto, saludos, eh, que estoy guardando para vos, Betty, para después pasarte. Eh, bueno, bueno, insistimos en que descarguen el libro de, de la librería latinoamericana y caribeña de Claxo, cuyo link tienen en el chat de este Zoom. Y bueno, y le agradecemos a todos haber participado en este, esta presentación y homenaje a Arturo Roy. Un agradecimiento especial, Adriana, Yamandú, Patriz. Eh, que han estado muy cerca mío y realmente valoro muchísimo su presencia en este momento así que gracias y gracias muchas gracias Solange y a todo el equipo que han sido fantásticos gracias a, gracias. Vos, gracias a todos y singularmente a Elizabeth bueno muchas gracias a todos Chao, gracias, que estén bien. Chao, Chao. gracias.